Bueno, esta es una, una explicación para ver cómo se, se debería entender una mesa cuando se utiliza en, en estudio, ¿no? Es decir, que esta mesa, por ejemplo, la Yamaha TF3, que está orientada a, a directo, también puedes utilizarla en, en estudio. De hecho, bueno, lleva el típico monitoraje también para el técnico, que también tiene derecho a escuchar como él quiera las cosas, ¿no? Entonces, eh, en principio, la primera explicación es cómo están hechas o cuáles son las zonas de cobertura básicas de, de un espectáculo o del audio, ¿no? en general, cuando utilizamos mesas digitales. Hay básicamente tres zonas, ¿no? hay algunas más cuando complicas un poco la situación, pero básicamente son tres. Una que es la principal, sobre todo para mesas de directo, que son las PEAs que van desde el main principal a, al escenario para el público una segunda zona que sería el monitoraje de los, de los músicos, de los que van a intervenir en, en el evento, en el show y en ocasiones hay dos mesas, una mesa de front of house que es la que lleva el sonido de peas y una mesa de monitores que, que genera el, bueno, pues el audio que necesita cada, cada músico o en ocasiones, sobre todo mesas digitales, ya las tenemos integradas para que tengan también esa zona que tú puedas desde aquí mismo eh, utilizar la mesa para el, para el monitoraje de los músicos normalmente utilizamos como ya hemos hablado alguna vez estas salidas monos para lo que suelen ser los monitores de suelo de los, de los músicos es decir hacer mezclas en el auxiliar 1 auxiliar 2 para otro músico auxiliar 3 aquí pues eso haría las mezclas que queréis en cada uno ¿no? lo que te pidiese cada cada uno de los músicos que creo que ya hemos hablado de, de ello ¿no? Y una tercera zona que es la zona del técnico, que el técnico también tiene derecho a su propia escucha, ¿no? a escuchar lo que le parezca bien no cuando lo necesite. Entonces las mesas eh, también llevan ese monitoraje, por lo tanto esa es la zona en la cual hay que utilizar para el técnico. Y cuando tengáis la mesa en un estudio, o la configuréis para, para tener un estudio, para grabación o lo que fuere pues tenéis que pensar que esa es la zona que tenéis que escuchar, que es la que tenéis que, que utilizar. Y olvidaros de la primera zona que hemos hablado. No hay interés porque no tenemos que dar sonido a nadie sino a nosotros mismos y a los músicos que están grabando, para lo cual utilizaremos el monitoraje de músicos, <coughs> ya sea porque bueno están en la room y, y quieren el sonido a directo, si es un teclista, porque no importa que, que suene fuera, o a través de del de monitoraje de cascos, ¿no? que puede utilizar incluso in-ear si queréis para, para eso a través de estos envíos de aquí, es decir, haríais mezclas para ese músico para que escuchase lo que le guste escuchar, pues el cantante cuando canta solo quiere el bajo porque es lo que él toca pues, pues le mandas nada más el bajo y la batería para llevar al ritmo o la claqueta y canta con eso, ¿no? entonces estaréis utilizando la zona 2 y zona 3 el monitoraje de, de músicos y luego él la escucha vuestra, entonces para ello lo que tenéis que olvidaros, os lo digo, es la salida main principal porque os va a dar problemas. Si ponéis los monitores en la salida principal del main, cuando queráis hacer alguna escucha no lo vais a oír porque básicamente las escuchas individuales las tenéis aquí en los QE, que son una especie de solo, para que el técnico escuche en la zona 3 que hemos hablado, es decir, la zona de del monitor, ese canal nada más pero sin afectar a la, a la salida general, es ¿no? solamente para que el técnico lo escuche. Le daréis al QE y no escucharíais nada de ese canal, seguiréis subiendo la mezcla principal porque está por ese canal entonces lo que hay que hacer es olvidaros de, de eso yo me he traído aquí aprovechando el confinamiento pues la mesa y unos monitores y unas naranjas por si luego apetece y lo que he hecho ha sido pues precisamente aquí en, el, en la mesa veréis que estas dos salidas de aquí las tiene bueno inicialmente asignadas al, al main, left and right en realidad luego en la configuración podéis poner lo que queráis ¿no? pero lo hemos mantenido así por no tocarlo y lo que hacemos es nuestros monitores de estudio a la salida 13 y 14. Y si tenemos otro par de monitores, lo pondríamos, por ejemplo, en la 11 y la 12. Ya os explico cómo podríamos cambiar entre las escuchas de uno y otro y otros monitores, ¿no? De manera rápida, ¿vale? Entonces, nuestros monitores de, de estudio lo tenemos ahí colocados para que podamos estar eh, oyendo nosotros, que somos los técnicos y estamos en el estudio la mezcla que nos parezca mejor a través del Q y demás ¿vale? entonces lo que hay que hacer es, es inicialmente bueno, si queréis configurar esa salida que hemos hecho os vais a los Omni OUT si recordáis en la línea abajo tenemos las 16 salidas de Omni y lo que hemos hecho ha sido en la salida 13 y 14 precisamente asignar el monitor aquí lo haríamos bien asignando, aquí lo hemos quitado asignaríamos y si estuviese sin asignación pues lo haríamos ahí ya tendríamos aquí dos monitores vale, 13 y 14 esos monitores dónde están o Dónde está ese volumen? bueno pues en, las, en la capa de, de output tenéis todo lo que son las salidas auxiliares y matrix y además vuestro volumen de monitor, esto es lo que hace o lo que debe escuchar el técnico, ahora mismo está apagado si le dicemos un y subimos el, el monitor, ahora pondremos música para que lo escuchéis ya estaríamos oyendo por esa salida de monitores pero esta salida, subiésemos o bajásemos, no estaría afectando a nadie, nada más que a la escucha del, del técnico, ¿vale? Entonces, ¿cómo organizamos la escucha de, del técnico? Pues en, en principio nos iríamos a esto de aquí, que es una entrada básica para el técnico donde tenemos el funcionamiento tanto de las Q, que son los solos, los botones de escucha que se llaman de muchas maneras y el oscilador, bueno, pues estos son, se utilizan cuando hay problemas o para calibrar las... Las PEAs o los monitores en, con envío de, de señales de frecuencia y de testeo Esto hoy no lo vamos a hablar, yo creo que lo hemos hablado ya alguna vez Y nos vamos al QE El QE y monitor vale, La primera línea que tenemos aquí es el QE, ¿cómo funciona? El QE funciona tal y como lo tenemos así por defecto En la suma de los canales solo si queramos escuchar es decir, Si estamos escuchando esos tres canales O no hay más por aquí está sonando y de repente vemos que queremos escuchar un canal le damos aquí y se nos va a convertir este canal en la escucha de nuestros monitores, ¿vale? Como está en mix cue, eh, qué va a hacer? Acumular todos los mix que yo quiera, ¿vale? Si lo pusiésemos en las que lo que va a pasar es que se va a ir borrando y solo escucharéis uno de los canales, ¿vale? Las entradas, ¿a dónde recibe la escucha el, el, el técnico? Bueno, pues el, el input lo tenéis aquí de momento Esto no es asignable. La entrada la va a recibir eh, directamente del, del previo, es decir, eh, la escucha es justo después del, del previo de entrada, ¿vale? Eh, la escucha, vamos a ver si nos entendemos, el, ¿dónde coge la señal, ok? Es normal que la coja de la entrada porque nos interesa es verificar si esa entrada está entrando bien, etcétera, etcétera. Y el output, es decir, la salida que tenemos, ahí sí podemos cambiar, mantener la escucha anterior, es decir, voy a escuchar directamente el previo, ¿vale? o quiero escucharlo después del fader, es decir, escucharlo ya con, pues con lo que hayamos hecho de DSP, de la ecualización, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos dos temas muy importantes que son, para mí por lo menos, que es el, el, el trim del pre-fader. Eh, cuando estáis mezclando, habitualmente la mezcla, pues imaginaos que la tenéis algo que así, pues habitualmente no tenéis todo a tope ni está sonando, a lo mejor el, a lo mejor le dais un margen aquí, pues hay que subir en algún momento y tal. Y lo tenéis a este volumen, es decir, que estáis a un volumen que te va a estar marcando por aquí de unos menos 20 dB, etcétera, etcétera, ¿vale? si de repente le damos el cue, para escuchar este canal y este canal, entrada de previo está más alto, por la general y vosotros lo tenéis aquí, pues un poco escondidito porque es, pues a lo mejor un teclado de fondo o lo que sea os va a pegar ahí, boom, en los cascos, sobre todo si lo tenéis aquí, monitorando, ¿no? entonces yo lo que hago habitualmente es darle le bajo un poquito el trim es decir, que que la escucha está un poco atenuada para el técnico y no te pegues ahí un, un, un salto. Si luego lo quieres oír o más o, o porque está bajito, pues vienes aquí y lo subes, ¿vale? Pero es conveniente hacerlo para que no haya problemas. Exactamente igual en el, en el post ¿no? Eh, aquí pues podéis un, hacer un trim de subida, porque habitualmente estará un poquito más bajo, o dejarlo en el cero, que a mí habitualmente me suele funcionar, ¿vale? Si no lo escucho bien, pues vas aquí un momentito y te lo subes, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues aquí a la derecha tenemos pues, cómo vamos a escuchar ese monitoraje, ¿vale? Si lo vamos a oír en mono, le daríamos aquí, y así la salida sería en mono, que de vez en cuando es bueno escucharla en mono para ver cómo va la mezcla, y un delay. ¿Delay por qué está ahí? Bueno, eso está porque si realmente estamos utilizando un monitoraje físico, es decir, con un monitor real, y luego tenemos las PEAs en una actuación, eh, siempre nos va a llegar el residuo de las PEAs, y, y por tanto el residuo de las PEAs va a llegar más tarde que, que el monitor que está aquí porque está más cerca imagínate que lo tenéis a 20 metros el escenario entonces aquí lo que hacéis es dar un delay a vuestro monitor para que se empareje con el sonido de las peas y, y lo podéis escuchar, escuchar mejor ¿Vale? también ocurre porque no todos los cascos, son, que son cerrados los que utilizar en directo no todos los cascos son 100% cerrados, es decir, siempre te entra algo y sobre todo hace un volumen alto de, del espectáculo entonces haces un delay también para el, para el monitor y así también evitas un poquito un poquito eso, ¿vale? esta es la salida del output, aquí si estuviese sonando estaríamos viendo la señal y, y este es el volumen que tendría el, el monitor ahora, que es la teclita que hemos hecho que está aquí si lo subimos, ¿veis? sube ahí el monitor, ¿vale? entonces vamos a poner, vamos a poner eh, algo de música, yo me he traído el iPad para simplificar y lo hemos metido por aquí. Importante, cuando querés utilizar esta entrada, ya que estamos aquí puestos, esta sería la entrada de estéreo 1, ¿vale? Entonces en la selección de la entrada, tienes que tener en cuenta el canal que, que, está, que está entrando en el estéreo 1 este de aquí, ¿no? Entonces, si eh, lo, eh, esta entrada de estéreo 1 tiene dos posibilidades, que son la entrada del, del canal, vamos a... Del estéreo 1 no in que suele venir así, pues os aviso que a lo mejor ponéis el iPad y empecéis a sonar y dices, coño, si es que no suene nada aquí, vale, no suena porque tenéis que asignar el estéreo 1 tiene la posibilidad de que entren en los dos canales ST1 que tienes detrás de estéreo, que tienes en RCA o el playback que sería la entrada del iPad, vale. Si entramos ahí y hemos hecho esto, ahora veremos que esta flechita de aquí se nos baja al iPad, es decir, el playback nos los va a coger ya directamente de, de la USB que habéis puesto aquí o del iPad, vale. Entonces, si ponemos. Aquí una cancioncilla, ¿vale? Ya tenemos señal. Como recordé, recordáis, esta señal, si yo la subiese aquí, o aquí, que veis que es lo mismo, estaría ya enviándose al estéreo, porque este canal está asignado para que se escuche en el estéreo. Si veis aquí la señal, tenemos señal en la salida estéreo. El público estaría escuchando la música. Tú no lo oyes porque hemos dicho que no nos interesa escuchar eso para nada, ¿vale? ¿Cómo lo podemos oír? Pues lo hemos dicho, nos vamos a nuestras mezclas. Y aquí tenemos el, el monitor este de aquí. Este es el que nos va a estar dando la, la señal de, de salida para, para nuestros monitores en el, en el 13 y 14, ¿vale? De aquí. Entonces, el... ¿Dónde estamos? Aquí. La salida aquí, bueno, ahora que estamos aquí, aquí podéis asignar también la zona de grabación que vais a grabar el estéreo left and right a las salidas usb 33-34 eso es por si utilizáis una DAO para grabar en directo podéis grabar 32 canales y luego estos dos últimos usb te estarían grabando el, el estéreo ¿vale? Entonces ya tenemos señal, está sonando en el público, está sonando en todo y en la escucha lo que tenemos aquí que asignar es que queremos subir con el monitor en este caso lo, pues, lo puse antes a posta para que surgiese el subir el monitor y que no suene nada Veis que tenemos asignado queremos oír el sub, ¿vale? Pero en esta ocasión lo que queremos oír es la, o la mezcla estéreo para oír todas las canales o bueno, la misma mezcla que hemos como estamos utilizando, si le damos aquí lo vamos a escuchar. Pero la idea es que tuvieseis más canales o tracks sonando y por lo tanto sería el estéreo el, el que queréis utilizar, ¿vale? Ahora mismo damos al estéreo y veis aquí, fijaros bien, ya tenemos la señal de aquí. Seguimos con el monitor bajado, es decir está llegando señal, está sonando todo si ves unas peas, pues estaría todo el mundo escuchándolo pero estamos en un estudio por lo tanto este es nuestro canal de escucha Se la subimos Es vuestro monitor Que queréis cortar cortáis, pero la música sigue sonando es decir estaría el músico grabando lo que fuese y tú dejar de escuchar porque no te apetece seguir escuchando o bajas el volumen pero no tocas el fader principal que puede afectar en un momento dado la mezcla Nuevamente ¿vale? no porque se suele enviar la mezcla directamente en la salida direct out, pero podrías configurarlo. Entonces hay que tener cuidado para este no tocarle y dejarlo siempre a cero. Y ese es tu monitor, ¿vale? Entonces, voy por decir, bueno, es que yo tengo, <coughs> perdón, dos parejas de monitores, perfecto. Pues vamos a hacer, utilizar una salida de los auxiliares de aquí, por ejemplo, la 19 y la 20. Vamos a usarla, usar la que queráis, ¿eh? Yo voy a usar la 19-20 y 20 porque la está más abajo, más cerquita. Y vamos a utilizarla para gestionar dos, exactamente, eh, monitores más. ¿Qué tenemos que hacer? pues irnos a la configuración del omni-out otra vez y decirle que pues, en los canales, por ejemplo, eh, como tenemos el 13 y 14 en los monitores, pues en los canales eh, 11 y 12 asignar, como hemos ya tiene aquí asignado, las salidas del auxiliar 19 y 20. Y ahí lo que hacemos es colocar los otros dos monitores. ¿vale? Entonces, aquí en el output tendrías el volumen de tu monitor 1, que sea el monitoraje principal del, del técnico. Y aquí la posibilidad de escuchar otros segundos monitores, ¿vale? Haciendo una mezcla que fuese a la auxiliar 19, ¿vale? Como harías una mezcla normal. Sabéis que se pueden copiar las mezclas entre un canal y otro, ¿no? Entonces copié las mezclas que habéis hecho para la auxiliar 19 y 20, y así podéis escuchar la misma mezcla por el, por el auxiliar 19 y 20. Una de las maneras eh, sencillas de, de tener esta mano, por ejemplo, aquí se acabó la, la musiquilla, es en la custom fader pues asignar por aquí los canales que utilicéis de FEA sobre esa, y aquí a la derecha, si queréis, o aquí en los estéreos donde os dé la gana, asignar el, el allá, asignar a dos salidas de monitores. Así cambiáis o tres salidas de monitores que tengáis, podéis cambiar rápidamente. Escucha de un monitor a otro, ¿no? entonces, bueno, pues en la asignación de la custom fader, vale iríamos aquí, y aquí a la derecha, pues por ejemplo, donde está la reverb Diríamos, bueno, pues aquí el arreglo que quiero es que vaya el monitor, ¿vale? Y aquí tengo rápidamente asignado el monitor, como veis aquí, al volumen. Y ahora quiero que este canal de aquí, pues me coja los auxiliares 19 y 20 que hemos dicho, ¿vale? Y entonces ya tendríamos aquí a la derechita, rápidamente dos monitores, ¿vale? Sabes que cuando está el fader general, cuando tenéis asignado, el fader este pasa a ser el fader general del auxiliar, es decir, tendríamos el auxiliar directamente aquí puesto vale y el tener asignado aquí pues tendríamos el volumen de monitor vale y aquí el volumen de, de este vale ok si lo quitásemos tendríamos aquí el, directamente el volumen de segundo monitor con hacer así escucharéis un monitor o los otros vale y el volumen que, ten, que queréis tener entre los dos ¿vale? vale otra manera que habría más fácil también para la custom fader es eh, utilizar los matrix y así no tenéis que estar copiando entre, entre auxiliares las mezclas ¿no? entonces, si esta ten, la que teníamos aquí, os acordáis habíamos puesto monitor y, y auxiliar 19, lo he quitado y ahora lo que asignamos son matrix vale entonces, de esta manera el matrix lo que le asignamos es la salida estéreo y vamos a tener monitor y matrix como segundos monitores ¿vale? entonces, lo que tenéis que hacer es simplemente bueno la configuración primero del matrix nos vamos al bus Setup y aquí veréis que el Matrix habitualmente viene en mono por dos, es decir, tenéis cuatro Matrix en mono para utilizar. Lo que hacemos es emparejar Matrix 1 y 2 para que reciba la señal estéreo, ¿vale? Ya tenemos el Matrix 1 y 2 en estéreo, si lo veis ahora el Matrix funciona en estéreo, si lo apagamos se encienden ambas señales, ¿Vale? le vamos a asignar ahora las entradas del, del matrix ¿vale? entonces el matrix lo que queremos es que le venga el, la mezcla en estéreo la misma que tenía el, el monitor y entonces lo que le asignamos es la mezcla en estéreo ¿vale? el matrix 2 si le tocas aquí veréis que automáticamente se asigna la mezcla en, en estéreo ¿okay? ¿vale? entonces tendremos ahora el matrix funcionando en, en estéreo left and right y recibiendo la misma mezcla que tiene el monitor por tanto vais a mandar lo mismo a ambas parejas de, de monitores entramos en la custom fader y la vamos a configurar exactamente igual en esta ocasión lo que vamos a hacer es poner por ejemplo en la salida 22 el monitor y en la salida 23 el matrix 1 y en la salida 24 el matrix 2 ¿Vale? entonces aquí tenemos monitor y matrix este sería nuestro segundo monitor y este nuestro primer monitor ¿vale? entonces teníamos aquí monitor 1 y monitor 2 si lo hacer así escucharíamos la misma mezcla en ambos monitores y esa es la manera más fácil si no queréis poner el auxiliar que habíamos puesto antes con auxiliar, Con podemos copiar mezclas o hacer un envío al auxiliar a determinadas eh, pistas o, o grupos incluso de pistas y entonces podemos utilizarlo de esa manera o con los matrices que también es muy, muy sencillo porque ya lo tienes configurado y te olvidas de y sabes, con certeza, que te está llegando la misma mezcla en uno y otro. Entonces, bueno, pues esto era un poco lo que quería explicaros en cuanto, cuando tenéis una mesa en, en, en estudio. Luego también indicaros que también puedes ir utilizando los cascos. Los cascos es eh, es como es un monitor, segundo monitor del técnico, que en directo habitualmente se utiliza mucho los cascos para intentar estar lo más apartado del resto de sonido pero no le afecta esta tecla, o sea, si cortas aquí tú seguirías oyendo los cascos porque esta salida de cascos viene directamente de la última salida del, del estéreo es decir, aquí estarías oyendo el estéreo pero también tendrías la facilidad de si vas al cue escuchar eh, la salida es decir, esos cascos están afectados por el cue pero no están afectados por el on-on de la mezcla de, de monitor o sea, tú podrías oír, oyen, seguir oyendo por cascos aunque cortásemos ahí traigo aquí unos cascos para que veáis la prueba Lo pasa es que son ni tan un ser humano para sonar. Vale. A ver si lo oís. Voy a subirlo un poco. Que, ¿Lo veis? Hay que, hay que subirle el. como hubiese si una cabeza si no lo suelven. ¿Vale? Yo en cambio tengo aquí apagado el ¿eh? Se si ha de aquí. Ahora sí que estaría oyendo por fuera. Si le quito. No importa, lo oye, ¿no? Los cascos seguirán oyéndose. Si Se los cierro, dejando irse. Es que estos agajes son así. Y dan una cabeza humana para sonar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa sería un poco la idea de lo que tenéis que tener en, en cuenta cuando utilicéis como, como mesa de estudio. Cuando estuviese en la salida, es decir, o en esta que hemos quedado de custom, Imagínate que tenéis la mesa en el, en el mismo sitio de grabación, pues para que no haya feedback o alimentación de los micrófonos, ponen pues a grabar. Entonces, cortas ya aquí, deja, cortas la escucha si quieres, sigues con tus cascos y al músico y las manda una mezcla de este auxiliar y perfecto, todo sigue sonando, pero los monitores los has cortado de una sola vez, ¿vale? Ahí para volver a escucharlo y ahí para apagar ambos monitores, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco la configuración de cuando piensas que la mesa va a estar en, en, en estudio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, nada más, esto es básicamente, no sé si se me olvida alguna, a, alguna cosa más. Y la Custom Fader, si la tenéis así configurada, cuando arranquéis la mesa por segunda vez, siempre se va a quedar así configurada. Si tenéis algún problema, utilizáis las escenas, ¿vale? Que en principio en las teclas definidas para el usuario eh, podéis poner aquí, pues, podéis asignar lo que queráis, la recuperación de escenas y rápidamente pues cambiéis de una a otra. Pero si no movéis de la mesa la configuración, la Custom Fader siempre estaría ahí si borráis lógicamente a lo mejor escenas entre sesión y sesión de grabación pues os grabáis una, una, una configuración inicial de la mesa con todo a cero salvo la asignación por ejemplo de esta Custom Fader en como, como os guste más o menos y en vez de ser la Initial Data que es la que viene por defecto en, en la mesa pues coges y te grabas aquí cualquiera otra esta misma por ejemplo si tuviésemos todo a cero la podemos grabar ahora sí con esto enchufado y, y no la grabamos en cualquier otra de que tengas por aquí libre la 6 no pues le das a, a grabar y esas es tú la 06 o la 05 la que tienes de inicio de sesiones y siempre vas allá la carga si te colocan ya tus, tu custom fader como tú quieres tenerla para, para esa sesión vale pues nada si hay alguna cosita más me vais preguntando y os contesto un saludo a todos sobre todo a Manu que este vídeo era, era para él para la materia Manu un saludo hasta luego y buen confinamiento